Jezebel wasn't born with a silver spoon in her mouth, she probably had. Tantos me dijeron en alguna situación Que siempre estarían pero se les olvidó Hoy amo el dinero pero eso no me cambió Y es que en el camino nada de esto se perdió Todos perseguimos ese sueño del campeón De quizás con esto ganar el primer millón Para celebrar, ey, para demostrar Que los míos viven bien y nada volverá a faltar Ya no juego, ya no fallo, ya no quiero no canto por ser famoso, ni primero Ya no explico, ya no lucho, ya no espero No perdono, pero sí lo considero La suela está gastada, igual como mi voz ya tan cansada Pero adentro hay algo que aún no se apaga paga. Aún siento que hay algo que pone trabas Esto es parte de mi vida, así que paga, paga. Y así es como me gane el odio de muchos Pero nada me afecta si no escucho A veces quiero dejar todo porque aún no sé Si es correcto este camino que y así es como me gana el odio de muchos Pero nada me afecta si no escucho A veces quiero dejar todo porque aún no sé Si es correcto este el camino que tomé Cuántos fueron, cuántos son, mucha tinta, una canción Mi tiempo es oro, no sabes bro, ya no me conformo con ser un montón Los mío míos, míos, mamá perdón, los míos tuyos, me diste un don Por eso fluyo, mamá perdón, jugué con fuego y me funcionó Aunque en este camino conté de todo para perderme sí. No y par de vicios que me gustaron, no te moleste. Sé que me amas por suerte, sé que me odia a mis haters Entre los odio y el amor y admiración y eso más es fuerte El camino está trazado, devolverme sería un pecado Sé que quieren verme die, fuck life, fuck time El destino se ha equivocado, no merezco todo lo que ha pasado Sé que quieren verme, verme die, shut me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 Pases, paz, paz. paz.